yo creo que las fórmulas de baile de los jóvenes hoy por hoy pues son las que les gustan a ellos, estoy completamente de acuerdo. Aunque yo no lo haga porque ya no estoy en edad de estar brincando durante una hora. Pero creo que ese es todo el... todo el, el chiste en estos bailes modernos, en estos antros, antros tan apretados y tan llenos de volumen muy alto en la música. Esos espacios muy pequeños, de manera que no tienen un área grande donde desplazarse para bailar bien. Sin embargo, el placer y el gusto de bailar abrazados es algo que, aunque sea usted muy joven, le conviene experimentar. ¿Por qué? Porque es el contacto de la fragancia de la piel, del calor, del cuerpo de la chica. Para bailar abrazados no se requiere mucha técnica. Mire, en la mano izquierda va la mano derecha de ella, la debe usted sujetar porque con esta mano usted va a hacer los movimientos que le indique el ritmo y la secuencia de la música la mano derecha de usted es la que va a abrazar la espalda de la chica debe quedar en una posición como si estoy, estuviera haciendo el saludo a la bandera pero obviamente con la palma apoyada en la espalda de ella ninguna de las dos manos debe moverse de lugar debe estar siempre así porque así es como usted va a llevar a su pareja a bailar lo mismo para giros que para inclinaciones hacia abajo, hacia arriba, como si fuera un tango. Esta forma de bailar, que es como la de Fred Astaire, eso se llamaba tener estilo. ¿Por qué? Porque las chicas quedaban encantadas, dando giros, dando vueltas, acercándose al cuerpo del compañero, oliendo su fragancia y oliendo cada quien las fragancias respectivas de cada uno. Por eso era tan importante, cuando se bailaba así, andar siempre muy bien arreglados, muy bien peinados, con buena ropa. Inténtelo, porque vale la pena. Esta es una forma de disfrutar intensamente una, una relación momentánea con una chica a lo mejor desconocida, pero que puede resultar una excelente pareja de baile para usted. Y entonces va usted a encontrar el placer de bailar, que no es lo mismo, me parece a mí, que el placer de estar apretujados en un lugar con un sonido muy estrenduoso y solamente moviéndose en medio metro cuadrado así. Inténtelo.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 del Espero sus suscripciones. Muchas gracias.